Bienvenidos a este nuevo capítulo de estructuras isostáticas. En los últimos videos vimos que eran las estructuras reticuladas simples y cómo se pueden determinar los esfuerzos internos. Veamos ahora otros casos. Reticulados compuestos. Existen reticulados que no se pueden obtener partiendo de un triángulo y sumando dos barras unidas a un nuevo nudo. Por ejemplo, se pueden unir dos reticulados simples a través de un nudo en común, una barra de unión, o por medio de tres barras no paralelas ni concurrentes. Estos se denominan reticulados compuestos. Son reticulados rígidos y estáticamente determinados, ya que se sigue cumpliendo la relación 2N igual a B más 3, que indica que hay igual número de ecuaciones de equilibrio y número de incógnitas. La solución, mediante el método de los nudos, en general, implica resolver gran cantidad de ecuaciones simultáneamente, por lo que es preferible utilizar primero el método de corte para determinar los esfuerzos en las barras que conectan los reticulados simples. Reticulados internamente hiperestáticos. Si, por ejemplo, los reticulados simples estuvieran unidos por cuatro barras, el número de barras es entonces mayor a 2n-3, lo que hace que no se pueda determinar los esfuerzos por medio de las ecuaciones de equilibrio solamente, y el reticulado es estáticamente indeterminado. Resolveremos estas estructuras en materias posteriores. Reticulados internamente hipostáticos. Supongamos, por ejemplo, que los dos reticulados simples están unidos por un solo nudo, y el número de barras es entonces menor a 2n-3. Si el reticulado estuviera soportado por una articulación y un apoyo deslizante, el número de incógnitas es p-3, lo que es menor al número de ecuaciones que se deberían verificar, por lo que el reticulado no es rígido y se desplomaría bajo carga. Sin embargo, si estuviera apoyado por dos articulaciones... El reticulado se vuelve estable y los esfuerzos en las barras pueden ser calculados de la manera que ya vimos. Notamos que el número de incógnitas B más 4 es igual a 2N. De manera general, si las reacciones involucran R incógnitas, la condición para que el reticulado sea estáticamente determinado es B más R igual a 2N. Cabe aclarar que esta condición es necesaria pero no suficiente para el equilibrio y este tipo de estructura deja de ser rígida si es desprendida de sus apoyos. Reticulados críticos. Algunos reticulados no son rígidos, pero podrían serlo para configuraciones muy similares. En el ejemplo de la figura, al plantear el equilibrio del nudo notamos que no se llega al equilibrio en la situación origi original. Matemáticamente, esta condición se traduce en que el determinante de las ecuaciones de equilibrio sería nulo o cercano a cero. Sin embargo, un desplazamiento apreciable del nudo central puede ocurrir por una variación pequeña de longitud de las barras o un leve juego de las articulaciones, y el sistema llega al equilibrio con esfuerzos muy grandes en las barras respecto a la carga exterior y por eso es importante detectar y evitar estas situaciones anormales. Reticulados espaciales Cuando las barras de un reticulado están dispuestas tridimensionalmente, se lo denomina reticulado espacial. La figura rígida elemental está formada por seis barras unidas por sus extremos en cuatro nudos, que forman un tetraedro. El reticulado espacial simple se construye agregando tres barras unidas en un nuevo nudo, por lo que la cantidad de barras B y la cantidad de nudos N está dada por la relación B igual a 3N-6. menos Los apoyos serán una combinación de articulaciones y apoyos que aseguren el equilibrio y para que sean estáticamente determinables deben introducir 6 incógnitas. En este caso, también se supone que las barras están articuladas en los extremos y que los esfuerzos van en dirección de las barras. La condición de equilibrio de los nudos nos aporta tres ecuaciones por nudo y como indica la relación de cantidad de barras y nudos, 3n igual a b más 6, los esfuerzos de un reticulado se pueden calcular por medio de las ecuaciones de la estática. Sin embargo, para evitar tener que resolver ecuaciones simultáneas, se debe elegir el orden de cálculo para que no haya más de tres incógnitas en el nodo seleccionado. Esto es todo por ahora. Vamos a ver en los capítulos siguientes otros tipos de estructuras.